A los hombres machistas les da miedo las mujeres independientes y muy lejos de verlas como su pareja, la ven como su competencia, la ven como su competencia. Los hombres las prefieren sumisas, así que si tú aún estás soltera es porque eres una mujer brillante, una mujer independiente y sobre todo... Una mujer inteligente, porque siendo honestos a los hombres machistas les da miedo las mujeres independientes y muy lejos de verlas como su pareja la ven como su competencia. Y eso su machismo ni egocentrismo no le permite tolerar. Por eso la gran mayoría buscan como pareja a una mujer a la que sí puedan manipular. Algunos lo hacen conscientemente y otros inconscientemente. Pero al final las razones casi siempre resultan ser las mismas. A continuación vamos a ver algunas razones por las cuales los hombres prefieren como pareja a una mujer dependiente. Comencemos. Número 1. Buscan ser el proveedor. Durante siglos nos han educado con la ideología de que un hombre es el proveedor, razón por la cual un hombre se siente menos hombre y poco valioso si su esposa es una mujer independiente y que gana más dinero que él. De hecho, esta es una de las razones primordiales por las cuales buscan una mujer a la que sí puedan mantener. Razón número 2. Sentir que todo lo tienen bajo control. Al tener una mujer ocupada, atendiéndolos en todo lo que necesitan, que no sale de casa y que de su esposo depende si ella tiene dinero o no, les hace sentirse que dominan la relación. La mujer sin duda más atractiva para cualquier hombre machista es una sumisa, una dependiente económica y emocionalmente. Número 3. Sed de admiración. Buscan a mujeres más jóvenes ya que no tienen experiencia y ellos ya saben las circunstancias por las que va a atravesar aquella mujer. Porque ellos ya pasaron por eso, así que cuando ella tenga problemas, aparecerán para resolverle sus problemas. Y de esa forma, lograrán la admiración de su pareja, de aquella mujer joven. Número 4. Por necesidad. Necesitan a una mujer para que lave su ropa, para que les cocine, para que tenga la casa limpia, para que les sirva, para que sea la madre de sus hijos y qué mejor si es una mujer joven, sumisa, dependiente y hermosa físicamente. Por desgracia, la gran mayoría de mujeres son dependientes y les prestan atención a esta clase de hombres porque aún no han tenido la oportunidad de demostrarse a sí mismas que ellas son capaces de conseguir con su propio esfuerzo lo que deseen. Incluso a la misma edad que tiene el tipo que tanto admiran, ellas pueden lograr el triple de lo que él ha logrado. Mientras que las mujeres maduras... No encuentran hombres dignos de su admiración, porque ellas saben que absolutamente todo lo pueden lograr, trabajando duro, siendo perseverantes, siendo persistentes, siendo constantes. Ellas solo aceptarán en su vida a un hombre que sume, a uno que no las manipule, a uno que realmente las ame. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.